La lucha es con pico y para Querida te recuerdo Somos del hemisferio izquierdo Si te pintamos Mándanos un mensaje Somos las que manejamos El lenguaje Si la lógica No entra en tu cabeza Un par de palos Y se endereza No conocemos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 este reclamo nos propone un desafío espiritual, salir del cerebro nos beneficiará individualmente Bien. y colectivamente, Bien. todas debemos estar conectadas en la misma frecuencia, armonizadas y plenas. <ríe> mil, mil Mildis, todas en la misma frecuencia, eso nos hará sentir hermosamente. R <tos> <música> Relajémonos, seamos tan estrictas. no perdamos el sentido emocional, Apen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 ¿Qué es lo que dijo el racional este? ¡Te voy a arrancar las chacas ¡Te las voy a arrancar! firmeza. las chakras! las tomas son con firmeza que el cosmos provea fluye y entregarte entera No, en nadie podemos confiar Ya, ya se, se parecen a un robusta. Robusta.